Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre se los contamos como primicia. Antes de que iniciemos con nuestras noticias, no se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones y compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que seamos más los que sigamos haciendo parte del canal. Ahora sí, arranquemos. De manera sorpresiva, algo que no esperaba Nicolás ni la cúpula chavista en un nuevo informe es que Michelle Bachelet detalló que el sistema de abusos y torturas sigue siendo vigente en Venezuela. Más denuncias que recibió la ONU demuestran cómo el gobierno dictatorial de Nicolás viola sistemáticamente los derechos humanos de la población venezolana. Algo que no se veía ya resultó y tomó fuerza otra vez después de nuevas denuncias y a la larga puede verse muy involucrado Nicolás y gran parte de la cúpula chavista. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el gobierno dictatorial de Nicolás a la población es alta y sobre todo a la disidencia opositora. De acuerdo a esto también, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles inhumanas y degradantes recibió algún informe de golpizas, descargas eléctricas violencia sexual y amenazas de violación la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021 dice una parte del informe publicado este jueves por eso, de manera inmediata, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó nuevo caso de las personas que fueron sometidas a desapariciones forzadas durante las cuales se les mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con su defensa o sus familiares. Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos, dice así el organismo. Se recibieron también informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y detenidas a menudo y están vigiladas por hombres. Un caso que causó consternación fue el del 13 de marzo cuando un agente de la policía de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. Así, la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, pide a la Fiscalía que investigue a todas las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados. Advierten también que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salles, detenido desde abril de 2019. La denuncia interpuesta sobre la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En dicho informe se documentan al menos 12 casos, no es uno, sino son 12 casos en los que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y ausencia de fragancia. Aparte de esto se suma el uso rutinario y abusivo de la detención preventiva y además en que se tenga presente medidas alternativas a la detención. Sobre todo en un contexto de pandemia donde el país caribeño cuenta con un sistema de salud deficiente y con la mayoría de su población viviendo en la pobreza extrema. Dichas prácticas observadas y de igual manera denunciadas en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. Otros casos son los presuntos responsables de los que habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. Así se continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso. Así lo dice el informe. Hay un claro ejemplo, un hombre detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar denunció ante un juez que había sido torturado, que había sido presionado para que confesara. Le dijeron a la víctima que tres familiares también detenidos serían liberados si cooperaba con la investigación. Mientras tanto, el detenido sigue bajo la custodia de sus torturadores sin que se le hayan concedido medidas cautelares. Se denuncia también la precaria situación en los centros de reclusión en donde los detenidos son mal alimentados y tiene restricciones para recibir visitas por parte de los familiares. Aparte se muestra preocupada también por las muertes bajo custodia especialmente debido a la elevada incidencia de tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de la libertad. Ahora, refiriéndose a las próximas elecciones regionales que se celebran en Venezuela en noviembre, se revela que el gobierno dictatorial de Nicolás induce a su población al voto tanto antes del proceso electoral como en su transcurso. Es algo que eh, al exterior es a simple vista. Las autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a la asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. También se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban. Esto es una estrategia de la represión. Guaidó señaló que las elecciones regionales y municipales no son una solución al conflicto en Venezuela. También Guaidó indicó que la represión realiza los comisos regionales para dividir en la alternativa democrática. Entonces, de esta manera, Guaidó insiste que las elecciones regionales no son la solución a la crisis. Eso es un falso dilema y estamos luchando por condiciones. Entendemos que las elecciones regionales no son una solución a nuestro conflicto. Necesitamos unas elecciones presidenciales. Así lo indicó él. Insistió Guaidó en no reconocer al Consejo Nacional Electoral, que en sus palabras está tutelado por la represión. Ellos no pueden ni siquiera convocar una elección presidencial porque obedecen al gobierno dictatorial de Nicolás. Y así lo dijo. Pero bueno, por un lado, también Guaidó lo único que en este caso le interesa es el poder, que se haga rápidamente el tema de las elecciones presidenciales. Pienso que lo que se le tiene que dar prioridad es a las necesidades del pueblo, es de llegar al poder.